Para un nuevo formato de vídeo que se avecina, he tenido que desempolvar mi Mega Drive, pero me he encontrado con el siguiente problema. Esta Mega Drive que compré en la última Retro Barcelona, porque tenía solo la versión japonesa y quería tener la, la, la chula, la primera, la que vivimos aquí, pues la compré, pero todavía no la había instalado ni la había encendido. Y ahora me he encontrado con que se me congelan. Los juegos he probado con varios, eh. Es que vamos a hacer una técnica que me funciona, me funciona muy bien en las Famicom. Y es que normalmente, siempre que no sea algo interno, es simplemente por falta de limpieza. En este caso, de los contactos. Así que, de igual manera que en la Famicom, un par de bastoncillos y alcohol isopropílico, si no tenéis, pues el del botiquín. Mojamos bastoncillos. Sin ningún tipo de miedo. Y lo que hago es pasar los bastoncillos por las por las conexiones de la placa del cartucho. De tal forma que quede mmm, no chorreando, pero tampoco muy seco. Y nada. Y a darle para arriba para abajo. Yo creo que con esto y con la ayuda de Sonic lo repararemos. Otra forma que tienes también es intentar limpiarlos a través de un papel. Yo normalmente utilizo un papel más grueso del normal, de un gramaje mayor. Doblado tres o cuatro veces las que haga falta. Y pues lo mismo, empañado en alcohol. Y hace, hacer lo mismo, pero con el papel en lugar del cartucho. Pero con esta forma siempre me da miedo de que se termine rompiendo el papel y se quede dentro. Así que siempre he utilizado más la del cartucho, aunque el cartucho termine sufriendo un poquito. Y una tercera forma. Para que no os quejéis, que no doy opciones, sería la de utilizar un producto especializado en limpieza de contactos. Este que yo tengo, por bien en spray, que tiene su tubito para tener más precisión. Y eh, decir que bueno, este líquido no es conductor, entonces tampoco pasa nada si se te va un poquito la mano. Y vamos a ver si ha funcionado. En este caso, hemos hecho los tres sistemas, no sabremos cuál de los tres ha sido más efectivo. Y siempre que no me denunciéis por el maltrato del cartucho de Sonic, probemos si ahora funciona. Y ahora que veo esto y escucho esta música, mmm, me están entrando unas ganas. Bueno, pues sabéis, os dejo el vídeo. Espero que a alguien que le ocurra el mismo problema le sirva de ayuda. Que no desespere, que no la tire. Que simplemente es eso: limpieza. ¿Os ha servido de algo? Por favor, dejármelo en el comentario. Que por lo menos vea que sirve para algo hacer este vídeo. Aunque lo mejor siempre es que no os llegue a ocurrir esto. Un saludo y mucho vicio.